Bueno, la fiebre mundialista lo que ha hecho que todos salgamos en búsqueda de ¿eh? las camisetas celestes y blancas, oficiales, sí. alternativas, la que Quiera. La que haya, la de que mundiales haya. anteriores, también hay gente que dice, bueno, dame la del mundial de Rusia, por ejemplo. Claro. O la de la Copa América. La, de la Copa que, América. Viste que la celeste es como si fuera camuflado. Como camuflado. En detalle, trama que Bueno, se lo que haya. Lo que haya, dámelo, porque es de la selección argentina. Sí, y aparte porque no hay, ¿no? En esto que, que loco que en nuestro propio país eh, no hay la propia camiseta ¿no? de la selección estas buenas son cosas que suceden en la Argentina como otras cosas más que faltan pero bueno hoy con el furor del mundial y la expectativa la gran expectativa que hay Salimos a buscar Salimos a buscar ¿Y con qué nos encontramos? Bueno, con lo primero que preguntamos Que tiene que ver con los precios En este informe que hemos preparado Algunas baratas Que son las alternativas Desde 3.000 y algo Y algunas Que no sé si decirlo el número 36.000 llega a costar un conjunto de ¿Oficial? La oficial Ah, oficial uh. Pero, 36.000 pesos Bueno, ¿para qué seguir contando lo quiere ir a verlos? Directamente A ver, repasemos cómo están Queremos averiguar los precios de las camisetas, así que llegamos a este puesto que está ubicado en la calle Avenida San Martín, aquí en Las Heras, para preguntarle, Alejandra, precios de la camiseta: 3.500 y 4.000. A ver, mostrame precio calidad, por ejemplo, acá. Comencemos con esta que es para niños. Sí, este es un talle L, creo que. Y mira, este es una mejor calidad que esta, porque esta es más gruesa y esta es una fina, ¿viste? Y, esto sería 3, 500, para niños 3, 500, y esta sería 3.500, para niños 3.500, y esta 4.000. ¿Algún jugador especial te pide? Y Álvarez. Ese es el que más pide. Sí, de Álvarez. ¿Con Messi qué pasa? ¿Cuál es la expectativa? Los niños piden mucho de Messi, pero los grandes piden a Álvarez, y María, Di la viste que yo tengo. Ahora vamos en busca de camisetas oficiales por el centro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día, ¿qué tal? ¿Camisetas oficiales de la selección? Tengo para ofrecerle cop, Adidas no está, no está, no hay. ¿Llegó nunca? No ha llegado, no ha llegado y no creo que llegue ahora. ¿Cuál es el problema? Eh, el, la, el faltante de producto de Adidas, no hay, no hay, no entra. ¿Qué es lo que se vende? ¿Qué es lo que la gente compra? Por ejemplo, acá, ¿qué tiene? Lo que hay, la gente compra lo que hay. Ahora nosotros estamos ofreciendo la edición limitada de Lecop, Cop, ¿sí? Que es eh, una edición especial que ha sacado Le Cop del Mundial del 86. La gente la ve, es una reliquia, viene y la compra. ¿Qué precio tiene esta? están está en 24.800. ¿Se venden muchas de estas? Se vende bastante, sí. De hecho, ya, ya casi no queda stock. También tienen la marca. La empresa Bipol tiene para ofrecer la, una de Cam, ¿sí? De la marca Cam, de, qué precio tiene? Esas están en 8.000. O sea que la gente viene y compra lo que encuentra, que sea blanco y celeste. Exactamente, exactamente. Finalmente la camiseta oficial de Adidas la encontramos en uno de los principales locales de ropa deportiva de la ciudad de Mendoza. En la tarde de ayer llegaron 100 camisetas para vender y entre ayer y la mañana de este viernes... Casi estaban agotadas. La camiseta oficial se vende en Mendoza a 36 mil pesos y la del hincha un poco más de 23 mil pesos. Lo cierto es que más allá del precio, los mendocinos en menos de 24 horas casi la agotaron.